La Escuela de Enfermería de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón despidió el pasado 22 de junio con el acto de graduación de la octava promoción de graduados en enfermería más de medio siglo de labor docente. Con una emotiva ceremonia que cumplió todos los protocolos COVID celebrada en el Salón de Actos del Hospital General de Castellón, la escuela puso punto y final a su actividad, que se inició en el año 1968. La emoción y los recuerdos fueron la nota predominante en esta ceremonia en la que se impusieron las becas a los nuevos profesionales de enfermería. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, los recién graduados pudieron compartir este acto con sus compañeros y contaron con la presencia de la directora de la Escuela de Enfermería. Aurora Esteve ejerció como presidenta de este acto. Con mucha, con mucha emoción, con parte de, de alegría, porque es una satisfacción ver que pese a todas las dificultades que hemos tenido pues derivadas de la pandemia y del proceso de cierre de, de la escuela, finalmente eh, los alumnos han podido acabar cumpliendo con todos los requisitos eh, que, que se necesitan para, para llegar a graduarse. Sí, efectivamente, sí, eso de... es bueno, pues es, eh, es triste, es triste. Son más de, de 50 años de eh, trabajo por la enfermería en Castellón. ...y un final pues eh, siempre, siempre es triste... ...y además bueno pues la verdad es que se ha producido... ...este, este cierre de una forma bastante traumática... ...hubiera podido ser mucho, mucho más sencillo y de otra forma... ...pero bueno pues las cosas son como son y hay que... Sí, ...fundamentalmente eh, hay que en, en la provincia ha sido un referente... ...para la provincia de Castellón y en los últimos años... ...desde luego para, eh, para la comunidad y para, y para toda España... ...tenemos alumnos de, de fuera de, de nuestra comunidad también... Y además, bueno, no hay nada más que ver, aquí tenemos una representación de las, de las direcciones, las actuales, las actuales direcciones se han formado en, en esta escuela. Yo misma también me formé en, en esta escuela. Y bueno, pues pasaremos a, a la historia de, de la enfermería de, de la provincia. Junto a ella, también estuvo presente Antonia Valero, directora de enfermería del Departamento de Salud de Castellón, que se encargó de inaugurar el acto. Ricardo Tosca, gerente de este mismo Departamento de Salud, se ocupó de despedir este señalado curso académico con sus palabras. Además, los nuevos graduados Adrià Blanc y Nerea Montolío dedicaron unas palabras a sus compañeros como representantes de la promoción. Sí, es un poco agridulce porque, bueno, una escuela que que fueras donde fueras mucha gente le tiene cariño, que mucha gente ha estudiado aquí y ser la última promoción era a la vez un poco un honor, pero también pues muy, muy triste, estábamos muy tristes por ...por ser ya los que cerráramos, pero bueno... ...y encima también con todo lo de la pandemia... ...todo lo que ha ocurrido, se han juntado muchas cosas al final... ...pero bueno, al menos intentaremos sí, que sea un día... Hora, y... ...ni siquiera supimos si, si la podríamos realizar... Eh, ...han habido muchos problemas... ...pero bueno, la verdad es que estar aquí hoy todos juntos... ...que es la primera vez que nos reuníamos todos... Eh, ...pues la verdad es que... ...es una alegría muy grande sí, para, para todos es, bueno, es un contexto un poco raro para entrar por primera vez... ...pero yo creo que por regla general... Tenemos más ganas que miedo de entrar, y la verdad es que vamos con muchas ganas de tener nuestro primer contrato, que muchos de nosotros ya, ya han empezado, y estamos muy, muy contentos de que sea así. La ceremonia se completó con la conferencia de clausura, que se encargó de impartir el profesor y enfermero Cosme López. La necesidad de superar los miedos y de crecer en el ámbito profesional fueron los temas que centraron su intervención. Además, en el acto estuvo presente Luis Garnes, ...vocal de la Junta de Gobierno del COEX. Efectivamente, porque en definitiva la escuela de, de Nuestra Señora del Sagrado del Corazón... ...ahora del Hospital General de Castellón... ...pues ha sido un referente para la enfermería en, en la provincia de Castellón... ...y eh, pues pues sí que sentimentalmente eh, pues produce cierta nostalgia... el que lo que ha sido un referente pues, pues desaparezca... ...que Duda cabe que hoy en día, pues hay más alternativas como, como la escuela de la UGI, la de la Herrera, pero en definitiva, pues siempre será un santo y seña, sobre todo para promociones que todavía están hoy en activo en, en la enfermería de la provincia eh, de Castillo. Han, han tenido cuatro años de aprendizaje, es donde se, se aprende la profesión y ahora, efectivamente, pues es un nuevo reto, no porque. Es el, re el reto de la responsabilidad frente a, frente a la sociedad, que para lo que está, se han estado preparando. Y, por supuesto, pues es aplicar los conocimientos, seguir estudiando, que duda cabe, y, bueno, y, y, y recordarles que efectivamente que, que existe un colegio profesional donde puede ser un referente también para ellos, en esta nueva etapa. De esta manera, los nuevos graduados empiezan una nueva etapa vital, y ponen el broche a la labor formativa de más de 50 años de la Escuela del Sagrado Corazón. Además, se cierra la agenda de actos de graduación de la carrera de enfermería en las distintas universidades de la provincia. Tanto la UJI como el CEO Cardenal Herrera también cumplieron con esta tradición durante el pasado mes de junio. nos antes, antes que nada, queríamos agradecer a los de la de la enfermería. Y también del colegio de la dirección de la plana. Me gustaría dar las gracias a todos los profesores que han formado parte de esta pequeña familia que hemos sido durante estos años. A todos. A los que están en activo y a los que poco a poco han ido diciendo adiós para, que, para disfrutar de su experiencia de jubilación. Como son Luis Tepi, Pepi, Dolores, entre otros. También resaltar la ausencia de Lidón y Uzma por distintos motivos y a las que enviamos un saludo y deseamos lo mejor. A los que habéis aguantado hasta el final, gracias por acompañar esos momentos en los que no ha sido fácil para nadie, por la pandemia que ha venido a visitarnos por sorpresa y por supuesto lo que nos ha quitado los millones de veces, el cierre de la escuela. Una escuela que sin sus docentes no sería lo mismo. Gracias a estos por involucrarse en nuestras situaciones personales y apoyarnos. Gracias por escucharnos y por estar ahí cuando hacía falta. Gracias por darnos la formación y conocimientos que hoy en día tenemos y que con la práctica iremos mejorando. Y, en definitiva, gracias por estos cuatro años que es imposible de resumir en los, pocos, en los pocos minutos de los que Y sí, compañeros, han pasado cuatro años. Cuatro años en los que hemos vivido miles de experiencias juntos. Hemos pasado por los medios del primer examen, del segundo, del tercero, del cuarto y así hasta el infinito. Hemos perdido la cuenta. Cuatro años en los que no hemos, nos hemos podido conocer tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Con sus trabajos eternos en grupo, sus exposiciones, sus cervecitas para celebrar un aprobado, o para llevar un suspenso, o para simplemente para tomarnos una cerveza, que como sanitarios sabemos lo que eso es importante. <risa> Muchos de nosotros hemos compartido piso, viajes. Cenas. Hemos vivido hasta tres nacimientos y uno que esperemos nos respete el día. Por lo que, como hemos dicho, hemos creado una familia. Una familia que hoy celebra no una despedida, sino simplemente una fiesta. Porque, chicos, este es el principio de algo muy bonito. Pero... Cada miembro puede estar seguro de que vamos a tener compañeros con los que contar, pues sabemos con quién hemos elegido la profesión más bonita del mundo, no todos son alegrías y que de vez en cuando necesitamos desahogarnos, con quien más nos entienda. Y bueno, con Cosme, con Ahora <risa> <risa> habrá que buscar alternativas. Sin más deciros que seguro que coincidimos mil veces trabajando, bueno, no la verdad, ¿eh? <risa> que nos cruzamos por los pasillos y que sabemos que estemos donde estemos juntamos los unos con los otros, que no os conforméis, no dejéis pasar las injusticias que por desgracia están a la orden del día y que nunca perdéis las ganas ni la pasión por esta disciplina tan humana e imprescindible. Mil gracias por este viaje que hemos hecho juntos y felicidades por los logros compartidos. Carmen Adel Fernández. Quedó del gran Leche. Andrea Bordón Anderada. Encerra el diploma de diplomas, la directora de la entrega el diploma de honor. Violeta Delgado Monfeliz entrega el diploma de gerente de la disciplina Carla González Cortés Y el y María tea me Nedea Montenegro Pérez. Yenice Montuy Pérez. Más ¿Con Miriam Sir Venta David Villaverde Gómez Pazerrada. Y para finalizar, Aranza Vinuesa Murat. Gracias.